¡Hola! Buenos días chicos. Hoy es el primer día de mi proyecto nuevo y es un proyecto de, de hacer un banco donde podemos sentarnos con un fuego en medio. Eh, se llama un fire pit y es mi proyecto de, de, del invierno, más o menos. Es el pri la primera parte del proyecto de, de terminar el patio de arriba. Tengo que terminar el patio de arriba, pero es un trabajo grande. Primer trabajo es hacer el fire pit. Entonces, vamos a ver, voy a cambiar de cámara. Bueno, entonces, aquí estamos. ¿Qué, qué es? Pues, como se ve, esta es la forma de del banco. Vale, es un es semicircular. Vale. Y. Las líneas rojas eran las ideas. Vale, explico. Como veis, iba a ser, iba a ser un banco así recto y un banco así recto. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más fácil eh, hacer un banco así. Pero Cintia no, no quiso tener el banco así. Entonces de decía Gordon, quiero un banco circular, semicircular. vale. Y, y solamente tenía yo tenía una confusión en mi mente porque nunca lo he hecho ¿cómo, de cómo iba a rellenar todo esto porque, claro va hacia abajo desde aquí donde donde voy a tener el fire pit va hacia abajo como se nota mira mirad aquí tengo bueno dónde empieza empieza aquí y tengo aquí eh, medio azulejos con 1, 2, 3 y medio piezas líneas ¿ya? y aquí más abajo va bajando, bajando, bajando. Bueno, ahora no sé, se puede apreciar, pero entonces yo tengo que subirlo para que haya solamente tres eh, piezas líneas en, en, en la parte de la, tres, tres y media. En la parte de arriba. Entonces voy rellenándolo. Es, este es hormigón. Vale, normalmente con el hormigón yo compro un, una saca de arena, una saca de, de eh, chinas, de, de piedras y, y sacos de, de cemento. Y sale barato. Pero pff, no. Es mucho trabajo. Tiene sacas por todos lados. Entonces he pedido... Eh, lo que es una mezcla ya mezclado de hormigón es más caro, claro. Os voy a mostrar lo que tengo. Es más caro, pero mucho más fácil. Con mi máquina de, de mez la mezcladora, no sé, hormigonero, algo así, ¿no? Hormigonero, or origonera, no sé. Pero este es, este es el producto. Que es hormigón ya mezclado. De pegoland. Todo este pegoland. Y este. Eh, es, estos eh, sacos son de, de... mortero. Y luego mis ladrillos. Porque voy a... Eh, voy a crear los bancos con ladrillos primero. Luego los vamos a tapar con azulejos. Para que sean bonitos. Tengo otro, eh, otro, um, otra saca de tierra. Porque aquí abajo, donde eh, terminé el proyecto de antes, donde voy a sembrar patatas, pues aquí falta falta eh, tierra. Entonces he comprado otra saca de, de tierra, donde voy a plantar mis eh, mis patatas. Pero ha salido bien. Estoy Estoy contento con eso. Y lo, lo bueno de, de esto es, es que no tienes que agacharte para trabajar. Tú puedes trabajar fácilmente de pie y sin, sin tener que mmm, tener problemas con la espalda, ¿vale? Entonces, este es el primer día de mi proyecto. Eh, iba a pensar en, en cómo hacerlo, pero la verdad es que para ¿Cómo puedo pensarlo si no lo he hecho? No puedo pensar en ideas si no, si no lo he comprobado. Así que, ahora tengo la primera parte hecha, que no ha sido difícil. Tengo la máquina para mezclar todo. Y luego, la próxima vez, no sé cuándo, voy a empezar a nivelar todo. Voy a llenar todo y luego empezar a construir el banco de ladrillos, entonces ya, otra vez de proyecto, qué ilusión, qué ilusión. Vale, hasta otro día.